Me detuvieron por el problema del ayuntamiento, ya ustedes saben, eso es lo que pasó. ¿Pero por quién te de detuvieron? Me detuvo la policía uniformada. ¿Y qué alegan ellos para ellos? No, ellos me alegan que, ellos alegan que yo tengo una querella con el ayuntamiento, de San Francisco de Macorís ¿Tiene Pro, orden de arreto? Sí, eso es lo que ellos dicen. No lo he visto la orden de arresto, pero... viene por el problema que se hubo vez entre, entre, entre los policías municipales y usted? Sí, ¿no? sí, sí, la, la marcha que tuvimos el, el día 4. Así. ¿Dónde te apresaron? Tí? En el parquecito de ahí, Mapa Arribita y de aquí, de Cuerte General. Yo estaba trabajando en la carretilla y ellos me agarran ahí. Los miembros del colectivo de organizaciones populares, porque habíamos actuado de manera delincuencial con relación al hecho que se produjo en el ayuntamiento municipal en semanas pasadas. Eh, dando cumplimiento a eso, eh, venían en un proceso de asedio contra algunos compañeros, principalmente contra el compañero Eduardo, que fue el compañero que apresaron. Lo apresaron de manera ilegal porque no había ningún tipo de de los tribunales y mucho menos del Ministerio Público como orden para el apresamiento del compañero. Sin embargo eh, nosotros hicimos algunas gestiones y la policía decidió tomar, nosotros fuimos fue el compañero Juan de Dios y le entregaron el compañero Eduardo y ese mismo día lo dejaron en libertad al compañero. En, hay eh, especie de una persecución que nosotros esperamos que con la reunión que se sostuvo el sábado en la mañana con el general, eh, eso deje efecto.